Bueno, uno de los profesionales también del sector de hostelería y de playa, de chiringuillo, es Ladio Coello, que es un gran profesional. Y nosotros hemos vivido tantos momentos, tantas cosas bonitas y que, bueno, tu este restaurante ha pasado famoso, personas importantes. hasta que vienen en los barcos y se van a reservar su paella, su mariscada y se la comen allí tan a gusto y es que es una maravilla. ¿Cuántos años de profesión ya, Pues ya van 35 años en la Costa del Sol y siempre con el mismo espíritu. De, de dar lo mejor a los clientes, de luchar, luchar por Marbella y ahora que es el momento más idóneo, eh, luchar por nuestro partido el PP que espero y deseo y voy a apoyar con toda mi fuerza y mi corazón de salir que esperamos que en mayo tengamos el objetivo que buscamos y que todos podamos disfrutar de esta belleza ciudad que tenemos aquí que es Marbella y creo que todos los empresarios se van a volcar porque de hecho dependemos de ello y lo que queremos es traer turismo nuevo a, a Marbella y que tengan todas las, las, las mejores servicios, las mejores prestaciones y las mejores cualidades que les puede ofrecer un empresario el que sea. Hoy hay unas. hay una calidad de restaurantes con unas eh, especialidades tan buenas con un prototipo de, de comida novedoso que, que resalta marbella en el mundo entero sí, estos ríos de verdad son muy reconocidos porque con tantos años de profesionalidad y aguantando los baches la buena racha la mala racha porque ha vivido de todo en tantos años bueno eh, ...te diré que sí, que, que hemos tenido muchos altos y bajos... ...pero lo importante es estar aquí, seguir aquí... ...y seguir con la misma ilusión que hace 30 años... ...porque creo que la ilusión de un empresario... ...no se le puede perder nunca... ...y queremos dar siempre lo mejor para, para todos... ...para los clientes, para los amigos... ...y para el pueblo de Marbella... ...y Marbella en sí, que todo el turismo que venga... ...que ahora va a venir muchísimo que sea bienvenido, bien atendido y que tenga la, la mejor calidad de comida, que tenga el mejor servicio y las mejores prestaciones, tanto en playas como en medio ambiente. enhorabuena, nos tenemos que sentar un día para que me cuentes un montón de cosas, porque la verdad es que hemos vivido, yo dije al principio de presentar, que sí es verdad que hemos estado allí y hemos visto cómo en ...los barcos han estado ahí y han venido pues a tu comercio su mariscada... Eh, ...ha pasado jeque, han pasado gente muy importante... ...y de todas clases ¿no? por tu restaurante han pasado... ...de la élite más grande, la creen de la creen... ...a bueno pues el de, el de, calle, de, de la calle Bueno yo creo que han pasado y que seguirán pasando... ...porque Marbella va creciendo cada vez mejor... Eh, ...tenemos ahora mismo un gobierno eh, del PP que está, se ha volcado con Marbella que tenemos ahora la Junta que está volcada con nosotros, con Marbella, con todos los empresarios y lo, y lo que queremos es eh, tener lo mejor, dar todo lo que sea por Marbella y que en nuestro partido el BPE sea fructuoso, con un gran éxito el día el, en mayo y que salgamos airosos de este, de este evento y que triunfemos y que ganemos las elecciones. Ese es nuestro deseo como empresarios y como Muchas. yo personalmente. Bueno, ya que estamos aquí con los reconocimientos de las personas que han hecho una labor eh, de verdad de muchísimos años... ...porque Pepe Romero es uno de los pioneros y que, bueno, con pues mucha lucha y que ahora fijaros, ¿no? ...que lleva la familia y todo ahí al pie de, del cañón y eso es tan bonito, ¿no? ¿Cuántos años, Pepe? Pues mira, mi padre fue en el año 54 y yo entré en el 57. Y del 57, vaya, tenía ya en el, en el año 65, tenía 8 o 10 negocios montados y tal, pero vaya que siempre he tenido playa. restaurante bueno. de playa siempre. ¿Cómo está ahora el sector? En la playa? Hombre, el sector ahora de playa es muy moderno, una cosa diferente antes. Antes era cuatro cañas, cuatro palos, lo que había en aquella época. Y ten en cuenta que el nombre de Chiringuito... sale del Cortijo Blanco, porque en el año 54 ahí lo que había eran productores de cine, todo. Y entonces estaba Roberto Cloza, Cesario González, Benito Peró, estaban los platás, había un montón de... de de esto de cine ...y entonces pues ellos cuando iba a hacer una película... ...pues montaban un siringuito... ...y entonces eh, le pusieron el siringuito allí... ...que los Antonio García que vive todavía... ...fue el protagonista del siringuito... ...que era el encargado de Domingo García Rico... ...montó el siringuito... ...y de ese siringuito pues ya comenzaron el siringuito... ...porque el canto que estaba allí siempre... ...y que estaba allí... acolaba, estaba todo el mundo... ...y lo que pues, era lo más fuerte que había aquí... ...era la segunda urbanización de Marbella... ...y la más fuerte que había... por donde estaban todos los artistas de cine... ...pues de ahí sale ya el nombre de siringuito... Historia, no que ha vivido tantos momentos tan diferentes, no que con te queda. ¿Cuáles son momentos solo que me, me, me quedo con todo, ¿eh? porque tengo muy buenos recuerdos de antes y los de ahora son muy buenos también. Porque tengo unos seringuitos que hoy no son restaurantes, pero vaya que si te pones en Calacalúa, yo creo que no hay uno que trabaje mejor que Calacalúa. Y si te en nuevo reino, la calidad de nuevo reino no la tiene hoy en ningún seringuito en Marbella. Que me perdonen mis compañeros, pero es que es una calidad impresionante en servicio en todo eso. ...que el Nuevo Reino se está manteniendo... ...casi con 50, 45 o 50 personas en invierno... ...trabajando... ...y que a la o sea, que a los 15, 18 a 20 también... ...o sea que, que son restaurantes que están pegando muy bien en invierno... ...y yo estoy orgulloso y además lo llevan los hijos que eso... ...y estoy muy orgulloso de ellos y muy orgulloso de todos los negocios. Bueno, lleva unos días, ¿no?... ...va a ser lo de Marbella Cocina... A esos jóvenes también, ...que si no, que le dais la oportunidad de bueno, triunfar, que en un futuro tengan su negocio... ¿no? Es igual que en Marbella Cocina, pues yo en Marbella Cocina pues estoy volcando en Marbella Cocina, ¿por qué? Porque mira, en Marbella Cocina pues hay muchos chavales que te sacan, ahora en el, el certamen que tenemos ahora en Puente Romano, pues mira, pues tenemos osos oso chavales jóvenes de escuela, que, que, que eso es, es un buen esto, y después Puente Romano tiene también la gentileza de dejando todas sus instalaciones esto para esto y aparte al primer premio le dan. ...seis meses de trabajo para probar... ...si le va bien pues se queda allí... ...en Puente Romano para siempre... ...o sea para nosotros eso es una gran satisfacción... ...y tenemos también... ...el concurso de, de profesionales... ...de cocineros profesionales... ...que vienen de un montón de hoteles... un montón de restaurantes... ...que también es muy importante para Marbella... ...tenemos también lo de pasteleros ...el concurso de pastelero... ...el año pasado incorporaste eh, nueve. ...exacto y este año vamos a reventar... ...porque de verdad este año ella... Eh, ...Puente Romano se ha total, total... ...tenemos que agradecerle... ...tanto a Padilla como al director Puente Romano... Que son, Jorge, ...que son dos personas fantásticas... ...así como el jefe de cocina que se parte la cara allí también... Eh, para hacer la cena de gala... ...pues fíjate tú, a todos hay que agradecérselo ...a Vaca, que con los camareros, a todos... ...es que, es que to, toda la gente que trabaja en Puente Romano... te muy agradecida a ellos... ...porque se vuelcan con nosotros en, en este día". Que quiera más detalles, que vaya mañana a la Rueda de Prensa a las 11 y media, a las 11 y cuarto en Puente Romano, ¿no? Exacto. Para los periodistas que se quieran coger la información sí, de primera sí. mano, sí. allí se darán todos los detalles. Mañana tenemos a las 11 y cuarto, tenemos la Rueda de Prensa en Puente Romano, para de lo que va a ser el próximo viernes que viene, el concurso completo. ¿sí? Muchísimas gracias y enhorabuena una vez más. A ustedes, que siempre estáis dispuestos a todos. Un besito gracias. para cada uno. Gracias. Hasta luego.